que se determina en Argentina, es por del uso. Eh, ¿Cómo sería ese límite máximo de residuos? Es, yo inscribo un producto, estoy hablando así porque es un clásico, pero cuando yo recitré la cipermetrina para controlar eh, un bichito, en el ensayo lo hago en lechuga, y por distintos estudios yo voy determinando qué residuos el tiempo tengo de cipermetrina en lechuga. Todos esos es datos, junto con toxicológicos, con la dieta admisible, con la dieta de lechuga se come en Argentina, ¿eh? Con todo eso yo determino y con factores de seguridad cuál es el residuo tope, digamos, máximo que puede tener la lechuga, que no, en la información actual no habría un daño de hacer. Entonces, eso es uno por uno. Es simplemente en lechuga. Si yo le apruebo simplemente en tomate. Es decir, uno por uno tengo que hacer ese ensayo para determinar el residuo y determinar el límite máximo propuesto. El típico de no conformidad es, use un producto que está aprobado para unos cuantos, pero no para entonces por más que tenga un residuo, que siempre te va a quedar un residuo mínimo me estoy es una no conformidad, me estoy pasando eh, eso es exceso, lo que se hace es una fase de, de seguimiento y vigilancia que acá, a donde vamos, a esa responsabilidad del productor primario a ese REPA, donde yo tengo que llegar hay que notificar la no conformidad, hay que imputar la no conformidad y hay que hacer un seguimiento de los próximo lotes. si me produce lechuga y no lo tiene, se va a tomar muestra de lo que eso es, a ver, eh, el monitoreo sin cesado significa que es el azar y, de, y las vigilancias son secadas y son entre 3 y 5 lotes, depende del riesgo y demás, eh, en un seguimiento del de productor. Y en ese caso, si se toma la muestra, no lo puede utilizar hasta los 48, 2 3 días, depende del laboratorio o de los tiempos. Si de no conformidad, se destruye el Eso es lo que se está haciendo hoy, la Y que lo pueden seguir en la página web, cuando hay un informe, que hay un informe anual que van viendo es el resumen de lo que está dando anualmente el monitoreo que ya hace desde 2010 creo que es un monitoreo de los residuos y... ya ah, perdón y acá estamos hablando de residuos de plaguicidas y contaminantes pero... salmonela alcohol y... eso es lo que está haciendo más o menos eh, ¿qué más tenemos? a ver eh, como un resumen un poco a ver ¿qué decía acá? Eh, lo importante de esto ya le digo es yo creo que si, ah, si tomamos conciencia de que estás produciendo el alimento y hacer las cosas bien, no podríamos no conformidad. Tenemos, María, trabajamos mucho con un productor y hay cosas que son realmente son muy sencillas, que no es tan complicado. Renegamos con Rolfo me pasó. Renegamos con un productor, tuve como dos meses para, por favor, que me agarre, para no había forma, ya, ya le sacamos la lista le estábamos ayudando y demás. Lo encuentra Rolfo haciendo una, un, un control de ruta, acá nomás, ¿dónde era, acá, la Rolfo? Acá, la ruta de la chica, lo cierto a las 8 de la mañana, a las 10 me se Entonces digo, ve al final? Tuve dos meses, íbamos con Mariel, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. lo tengo que agarrar la ruta para que te contacte a las 10, a las 10, o sea, las 10 se O ¿Saben las veces que lo dijo Mariel? Mariel va toda la semana a la quinta, lo ayuda, libro del campo, seguimiento. Entonces, bueno, entonces a veces te da esa cosa de decir, bueno, muchachos, la ley está y ser responsables. Si van a producir, sean responsables. O se está produciendo alimentos, ¿no es que? Y, y lo como yo, porque no tengo ni idea. Si vos te lo producís para vos, lo comés vos, bueno, te no problema, sí, vale. pero entonces hay esa responsabilidad y eso quiero que quede claro por ahí. Entonces cada vez yo veo que va atendiendo eso. Entre el DTV, que es un, una, un tema de, de, de lo que es el tránsito, el tránsito de alimentos cada vez más, más el tema digital, no hablo de documentación digital de, de tránsito, hoy está en sitio y demás, pero se está yendo para el lado de Creo que para fin de año viene lo que es cebolla, papa usando la hortaliza pesada. Pero de a poquito, yo creo que en cinco años esto. Es que va a producir realmente van a ser muy responsable, Se van a ver las buenas prácticas agrícolas obligatorias y no mucho más. Y ahí sí, porque si hay una no conformidad, hay un no incumplimiento con la buena práctica. Eh, ¿Qué más? El tema del uso de los productos. Eh, estas son las dos normas básicas de límite máximo de residuos, pero. De todo, son viejas, porque en realidad los límites máximos de como que van generándose continuamente nuevos, no muchos, pero unos 10, 15 por año tienen. Pero si entran en a la página que es lo dice NASA, en la parte de agroquímicos, tenés todo listado tenés el límite máximo de residuos, y ahí entras, es un Excel que está por norma, y vos podés filtrar, filtrar por activo, filtrar por producto, o sea, filtrar lechuga, y va a haber todos los usos aprobados de, de lechuga, insecticida, fuquicida, que se lo que se le oculta. Esta norma también contempla algunos productos que están exentos del máximo de residuos, como los coayuantes, eh, productos de tratamiento eh, para semillas, están exentos. Hay productos que se llaman uso posicionado. Vos tenés uno, eh, algún hormiglicida que debería tener residuos, pero como tiene un uso posicionado, está muy claro en la etiqueta, que es para lo saben, durando en el tronco en tal periodo, nunca va a tener residuos. Si usaste bien, es imposible, entonces eso no corresponde, exento de residuos. Son muy pocos, pero varios. Hay... Disculpame. ¿Sí? que, que se okay, en... Ajá, y, está bastante eh, está por la, la 934 y la más sí porque porque ahí para mí es el tema un lo flojito de norma porque para mí debe estar la norma y vos deberías publicar con una disposición pero un tema mío es las actualizaciones, las actualizaciones que se van haciendo a ver hay empresas que van ampliando meter o hay empresas que se sacan productos nuevos más que nada de inflaciones de uso que te aparece un nuevo brasil un nuevo uso, un nuevo recibo que no está en esa norma entonces si buscan la norma, va a estar desactualizado si buscan en Excel, en la página web, está más actualizado en Excel? Sí, está desde febrero, marzo de este año, pero sí no hay mucho invento en el tema de los no bueno, está apareciendo cosas nuevas, pero, pero sí, no, buscan el Excel, no la norma la norma está buena la, para saber cuáles son los exentos y los prohibidos, la tenemos el 34 y la 608, la 608 es un caso muy especial, la 608 es casi como una etiqueta ¿Qué había? El gran problema que tenemos en Argentina es cultivos protegidos, ¿se si llama alguno o usos menores. Son esos cultivos que nadie quiere poner un peso para el Peronús Nadie significa hoy, como creo que en cualquier parte del mundo el que incentiva el, el uso de un producto es privado. Va a venir, perdón que diga palabra, va a venir Bayer y va a decir quiero hacer un registro de un producto en soja, listo Quiero hacer un producto en rabanito y ahí se va a complicar Porque ellos económicamente quizás hacer todo ese desarrollo no es conviene Entonces la 608 fue pues, lo que hizo Senasa en su momento Es ampliar un montón de usos para cultivos menores no tenés núcleo y esas cosas Pero es distinta la norma porque como no te, quizás no lo tenés una etiqueta o lo que haces en el 608 te dice todo Te este tipo de producto, adversidad, cultivo, dosis, periodo de carencia Que en la otra no lo tenés la otra tenés que mínimo máximo de residuos que seríamos de dónde sacas todo eso de la etiqueta del producto eh, ¿qué más? entonces indicación a la a la etiqueta lo mismo de siempre periodo de carencia ¿se acuerdan del periodo de carencia? famoso esto cuidado acá hay un montón de, de factores que pueden jugar en el periodo de carencia más a veces no comparen si el mismo producto para un cultivo tiene 4 días para otro tiene 5 hay un montón de factores que juegan eso lean la etiqueta que seguro que está bastante bien y eh, el tema de cultivo autorizado y no mucho más. Creo que es muchísimo el tema, la verdad que es. Y los escribí muy así. Creo que confundí mal lo confundí más y los pedí. Pero pregunten lo que sea, intentaré yo lo que sé solucionar la ¿Es ¿Esos monitoreos se hacen en todas las provincias? ¿A cualquier tipo de quinta o tienen que tener una superficie sí. mínima? No, cualquier tipo de quinta. Es más, cuando vos quizás que a veces para, para optimizar el recurso estás tomando en un no sé, mercado central, tenés un resto, que no sabes si es de, de esta de una chaqueta como esto o son de desectadas. El tipo hay no una modalidad, además, una nota respa con el productor, donde producto está tomando la muestra además, y si hay una conformidad, está. Hay que ir al, al productor. Le hago una pregunta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué tanto controla al productor y no a la cadena? Es que ahí está, hay control de. Eh, es complejo, pero hay control de la cadena, ¿eh? Lo que pasa depende de qué. Lo que pasa es que, por ejemplo, vos sí, vas al productor de. No al productor, al mercado concentrador uh -huh. y podés encontrar muchos cajones que ya directamente no tienen una etiqueta. Sí, ahí estarían en infracción. Y con la ley nueva, pueden tratar tanto el productor primario como todo el que está en la cadena de valor. Ah. Ya sea que comercializa, vos deberías caerle al que comercializa. Ver, es un tema complejo. El alimento, producción primaria, habría que decomisar, es complejo. Pero si se están haciendo actas de intimación, se hace. ¿sí? Lo que hace es que hace un acta donde te dice la no conformidad. Quizás se toma la muestra, si está todo bien, no hay problema, pero se hace un acta al eh, posterior. Exacto. Y ya digo, y todo esto va a ir cerrando cada vez más complejo. Con el DTB se va a complicar más. Porque cuando el DTB, cuando empieza a caer de hortaliza, va a tener que abrir, y va a tener que cerrar un puesto, entonces va a tener que cerrar un mercado. Y el mercado no va a querer tomar la responsabilidad, va a tener que cerrar cada postero de cada mercado, o sea, un mercado de 200 puestos, va a tener que cerrar ese DTB que viene y él mandarlo a consumidor final. Este, no, ahí hay, hay una figura en la, en la, en la que encontramos yo en esta la del fraccionador, que sería que muchos fracciona, que es algo que no se usa y muchos fraccionan pero no están integrados. Sí, el nivel de relacionador existe o no? es uno más en la cadena de producción. Yo pienso en la hortaliza, ¿no? que para mí es, realmente es, el, es lo más complicado, sincero, es, es lo que yo pienso, no es que la, lo que piensa en hacer, lo que digo yo, es una, una producción compleja que la está mirando cada vez más de cerca y eh, ya les digo, viene el cambio, para mí se viene un, un tema porque hay mucha presión mediática, hay mucha presión se, A ver, hay cosas malas realmente hay mucho que se habla que se están así yo les digo, el tema de residuos, hay no conformidades, la hay, pero cuando uno hay evaluaciones de riesgo, hay muchos factores de seguridad que estamos residuos. cuando uno hace una evaluación de riesgo de consumo agudo o consumo crónico, no hay riesgo para la salud porque tenés todos esos factores que vos te dices que no significa que si tenés tres partes por millón y no estaba autorizado y tenías alguno a uno que están intoxicando no es están así, pero si hay no conformidades obviamente local, del productor en la mesa, en un mercado local, ¿qué es que cumple bromatología del municipio? Ajá, ah, ah, qué buena pregunta, que no, eh, no la sé. pero sí tiene responsabilidad, segurísimo tiene. Es como la misma responsabilidad que tiene desde. Claro, usted dice desde, de, de, de, no sé, el supermercado que vende o.